Hola, mi nombre es David Aljibay y soy asesor comercial en Kia Caetano Móvil. Para los que ahora no nos conozcáis, tenemos dos tiendas en Madrid y una en Rivas. Y hoy os presentamos el Kia Picanto. Además, este en concreto es el acabado más alto y deportivo de la gama, con un motor 1000 turbo de 100 caballos. El acabado es el X-Lite. Se trata del mejor entre los más pequeños. El Kia Picanto es un llamativo vehículo que proporciona un nivel de calidad y confort inédito en su clase. Es dinámico, ágil y tremendamente compacto y por si fuera poco, bien equipado con la última tecnología para ofrecerte lo máximo en conectividad y seguridad. Para más información sobre el Kia Picanto, acabados, precios y equipamientos, podéis ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.caetanomovilcentro.es o de nuestro número de teléfono 915 338 501.